¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, recordar que tenéis que coger el premio que os dan casi todo, todos los días. Ahí está. 10.000 puntos de sangre. Y nos vamos a la tienda. Ahí está. Y vamos a escribir en Canjear Código. Escribimos el siguiente... Código que va a ser Holiday Formal En mayúsculas Holiday Formal Le dais a canjear Y ahí tenéis Un regalito, jersey, estilo formal Para este invierno Nada, sé felices y no olvidéis ayudar a la luna, chao chao